dos cierres bien interesantes que ya los midió. Pero y eso Paco, es importante. yo no digo que esté mal, al contrario, lo que digo es para aquellos que dicen que de pronto en el fútbol mexicano hay escasez de jugadores no, no, no, no, no, no. que vienen... Eh, talento eh, hay ta eh, sí, estamos hablando de eh, 40, ha debutado a 40, a no veces explota ese talento eh, al máximo nivel, es bueno, no, es, pero si sí hay talento, eh, indudablemente eso, es al contrario enaltecer que qué bueno que hay 40 jugadores que han debutado yo, ¿no? yo quiero preguntar unas cosas puntualmente y dos finalistas, perdón no. no eh, ahí debe haber algunos, ¿no? sí, de acuerdo, de acuerdo por supuesto, en el Atlas y, en, y hasta en el León, en el León. ahora, eh, Dionisio el caso de Acevedo, puntualmente específicamente, tú eh, harías un esfuerzo para llevarlo y que sea parte de los 23 que van a catar? Claro, yo doy por entendido que México va a ir al Mundial. ¿Tú lo meterías ahí a pesar de que parecen muy sólidos Guillermo Ochoa? Parece Talavera, que estaba en este grupo y se lesionó, ¿no? tuvo que dejar a la selección. Y el tercer portero, ¿quién sería? Puede, ¿Puede ser Jonathan Hugo González, González o puede ser Jonathan Orozco, pero te soy sincero. Malagón también, Malagón, lo llamó Malagón. Pero, pero viendo, el tema, viendo el tema, quitando a Ochoa... Y quitando a, a Talavera, perfectamente Acevedo puede ir como un tercer portero. Si ve uno de pronto la actualidad de Jonathan, si ve uno también el nivel que comentabas de. Eh, ay, ¿Quién fue el otro? Malagón o no, Hugo, González. De Hugo González. O sea, perfectamente Correcto. les puede competir para ir como un tercer portero. Y a lo mejor hasta el Tata lo tiene ya ahí visto para ver si de pronto Jonathan o Hugo González no terminan de rendir como él piensa. Lo pone como el tercer portero, ¿eh? Correcto. Que sabemos muy bien para qué va un tercer portero al Mundial. Va a ganar experiencia, a ser parte del grupo, ayudar en el entrenamiento. Pero haré una pregunta un poquito más, pienso yo atrevida, Paco, o Gabriel. Y yo también tengo una debilidad por el hijo del Chaco Jiménez. Me parece que es un futbolista participativo en el área inquieto. Lo platicaba mientras veía el partido con el profesor. Sí. Tiene gran personalidad. Sí. Va y busca las pelotas, remata bien a primera, a primera instancia. Tiene muchas facultades. ¿Lo ves compitiendo ante... Ante el veto de Chicharito, porque Chicharito está fuera de la ecuación, ¿lo ves compitiendo por una posición atrás de Raúl Jiménez? Sí, por supuesto. Por supuesto. No, no por lo que vimos hoy, que a mí me gustó mucho su rendimiento hoy. Por lo que hemos visto eh, recientemente, claro que va a competir. El titular indiscutible a un año del Mundial es Jiménez. Sí. Pueden pasar un montón de cosas. ¿no? Esperemos que no. Pero claro que puede competir. Y el mismo Aguirre, Edo Aguirre puede competir y, y habrá que ver lo de, lo de Marcelo. Está abierta esa posibilidad. Yo creo que hoy, a pesar de que el Tata Martino dice que ya están seguros muchos lugares y que hay el, eh, abierta la puerta para 7-8, yo creo que no. ¿eh? Yo creo que no. Hay que ver el partido contra Jamaica. Hay que ver el partido contra Jamaica y, y si después de eso el Tata no empieza a tomar ciertas decisiones. Yo sí veo a algunos jugadores de aquí interesantes para ir creciendo. Lo de Acevedo, por supuesto, lo de Jiménez, uh -huh. eh, destacadísimo. Y puede, puedes ir agregando, hay que ver lo de Olivas, cómo va creciendo, aunque creo que no, no va a ser su caso. A mí me gusta mucho Alan Cervantes eh, y lo de Araujo, porque recordemos que los laterales, el, el derecho y el izquierdo, no funcionaron muy bien contra Estados Unidos y contra Canadá. Yo creo que al Tata le sirvió mucho este... este eh, Breve espacio que tuvo para, para comunicarse y convivir con los jugadores. Y bueno, el partido contra Chile, que insisto, es irrelevante. A ver A Y el caso de Santiago Jiménez, yo lo siento un poco más complicado que en relación a Cebedo en la portería. Porque yo no tengo dudas... Pero a ver, compite con Henry Martín. No, pero, pero, pero fíjate, ahí voy, David. Compite con quién más. Pero pongamos este contexto. Como delantero. Si de aquí al Mundial no hay imponderables, y me refiero que haya una lesión importante... A ver, en este momento yo veo dos jugadores puestos adelante. Uno es Raúl Jiménez y el otro es Funes Mori. No tengo duda que Funes Mori, que Funes Mori va a estar en la lista de 23. Bueno, pero va a llevar y tres delanteros. por eso ahí queda un espacio. Y entonces ese es Henry Martín, Santiago Jiménez, Edo Aguirre y, y alguno más. Pero entonces por qué complicado? Porque, bueno, o sea, me refiero, es nada más hay un lugar, a eso me refiero, pero va a competir, un lugar. Pero va a Acevedo, claro. Acevedo también competir, tiene un lugar, sí, ¿eh? pero lo de Acevedo es mucho más este, distante el nivel que puedas comparar ahorita con Hugo González o con este Jonathan Orozco. Orozco. Lo ves ahorita en mejor momento. Lo de Santi Jiménez todavía no lo vemos, como que digas, con esa constancia. no Y aquí un año falta mucho. De acuerdo. no A, a, mí, a mí me a gusta mí... mucho, a mí me gusta mucho Santiago Jiménez. Sí, a sí, a mí, sí, sí, sí. yo creo que tienes que trabajar con él. Y si puede la experiencia de un mundial preparando para el 2026 a la selección mexicana, fantástico. A mí me preocupa, nada más antes de la pausa rápidamente, sí. eh, preguntarle al profesor Carrillo. Sí. Profe, ¿algunos nombres que se van quedando? JJ Macías... Diego Laines, el chico este Gutiérrez que juega en el psb Que ya tiene más sí. actividad ahora, ¿eh? Bueno, esperemos. Y eh, Pizarro, por ejemplo. Otro jugador de una gran condición que ha sido parte de la selección, que fue a Miami y no le ha ido del todo bien. Se están quedando esos jugadores. Híjole, no, no creo, no creo. A mí me gustan mucho. Han trazado por un mal momento. A mí lo de Pizarro, a mí me gusta Pizarro. También Diego Laines. Eh, y aparte eso, chicos. A mí me gusta mucho Macías, me gusta pero juegan mucho, poco, juegan poco, sí, sí por supuesto nada, y, pero se pues están buscándole, están buscándole a ese nivel de Getafe. Es un